Aqui to the Nahin, they then here. Toto Observando, observando caminar por nunca nos mirá a los ojos, ojos. Pero nunca vamos a tener miedo antes. Hoy al sol les prometo la Cuando llegue hay el momento, va, vais a ver. Cuando empiezo a soñar despierto Mi lente la directamente el oro Odio a los hombres y los juegos de cartas de Todo Solo pienso en el oro Y estoy feliz de, de nuevo Es lo viejo Cuento el ir que dice la tierra Nunca se pueda Y cuando usted Piensa de nuevo en quien confiesa Recuerde que el rey When your m e a o 1 0